El gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, informó este jueves una posible visita que hará el presidente Danilo Medina a esta ciudad de San Francisco de Macorís para dejar iniciadas algunas obras. Aquí es San Francisco de Macorís, porque sabemos y estamos seguros que va a traer cosas positivas para la provincia y la región. Precisamente cuando terminemos la visitación del hospital, entonces a partir de ahí se programa la visita del presidente, que vendría a dar el primer picazo de la, del hospital oficialmente, vendría también a dar el primer picazo de la circunvalación son necesarias para San Francisco de Macorís y la zona. Antiguo Javier no dijo la fecha en que el mandatario visitará esta ciudad, pero aseguró que será en el próximo mes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.